Hola a todas y todos. Deuxième jour de Calembré. Eh, profitez por regarder Juan D'Arienzo en acción avec la orquesta. vidéo video es peut que vous l'avez déjà vu, pero esta vez es en couleur. Es magnífico. Voy a mettre en los comentarios de la video donde trouver la totalidad de de dos emisiones. Et car ils ont été repostés récemment ces vidéos. Moi j'ai pris juste un extrait pour vous les partager. Vous allez trouver en bas plus de possibilités de vous régaler avec Juan Darío. A demain <t 'en> No quiero nada, nada más, que no me dejes frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no de saber vivir. No Te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. No me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz, yo mirar que mi sol será vivido una cruz. Tan oh, nieve ahora en mi vida! Sin el fuego de tus ojos, y mi alma ya vencida, sangre por leyra de y en la cruz de mis andelos, el centro de derrubo a mi alma, moriré el azul del cielo sobre mi asuelo. tu amor, como ni por nada, que no voy a hacer si vos te vas con el vacío de mi decención no, no te vayas te lo ruego no destroces mi corazón si no lo haces por amor, hazlo por tu pasión, pero por Dios no, no me dejes jamás te molestaré si una sombra tirada en algún rincón,